Ejemplo, ejemplo, diciendo, estamos de vuelta. Trabajo, o sea, estamos de vuelta. Madre, ¿no el de, el eso social social de, de mañana. Amado, el, para los por favor. Amado, de el trabajo ejemplo, social en, eso que eso? Él dice, en ese último ejemplo que él dice, él no sabe. Pero explique el ejemplo porque él va a La ambulancia negra en Pimentel. ¿Cómo Martín de Pimentel? la Rosa. Ah, okay. Es una persona que. ¿Tú sabes qué tuvimos que hacer? Que prácticamente no sabe ni hablar. como de Gonzalo. Tú sabes que No sabe ni hablar. Y ganó. La sí. alcaldía de. Tú sabes qué hubo que buscar ese día. el trabajo Tú sabes qué hubo que buscar ese día. buscar? 3.6 millones de pesos. Sí. Ese día. ¿Quién, sí. ¿Quién lo buscó? Ah, que quién lo busca. Pero dime quién lo busca. No, investigalo, te lo dejo a ti. El PRM lo busca. No, no, investigalo. te lo dejo a ti. Porque tú estás poniendo un ejemplo. Tú estás poniendo un ejemplo. Tú estás poniendo un ejemplo. Tú estás poniendo un ejemplo. Tú estás poniendo un ejemplo. Pero el trabajo... social Si no tiene lo otro atrás, no hay nada... Mira, solo cuando son fenómenos puede un candidato, disculpa mi amado, solo cuando es un fenómeno... Puede un candidato ganarle por encima a todos los recursos del pero Estado, Alice, a todas las, de las artimañas fíjate, que se hacen. O sea, es un fenómeno que tiene que nacer, pero competir, mm. recursos, y usted sin un peso usted no le gana a nadie a pero menos el trabajo que social no. influye porque yo no he dicho que con yeah, yeah. contra recursos pero el trabajo, el trabajo social el influye 50, por le eso lesión. te digo que si tú enfrentas yeah, yeah. a Milady y al chino se lo lleva en cualquier condición por el trabajo social que ha hecho Milady, Milady tiene una legión de mujeres atrás ah, pero... con la que ha trabajado socialmente, oh, no podemos negar sin eso sin embargo el chino tiene siete generaciones o veinte generaciones Siquio también ha hecho un trabajo social Siquio también el chino, el, igual que Alex, Alex Sí. Ah bueno, Enfríate. Alex Alex Francia es alcalado, cuerpo. Alex es alcalde. Francia, <ríe> si no me van a escuchar, no van a entender no, pero tú tienes también que pero escuchar Alex, a los otros porque tú te, pero, pero, te tú te le subes te no por encima a todo el mundo Alex Díaz, me, es alcalde de San Francisco de Macorís. luce verme los días que gracias trabajo social gracias a ese trabajo social que hizo ahí gracias de ayuda en su programa no se pierdan en eso a su programa, eso no es un trabajo eso son campañas políticas no fue un trabajo social Miguel va a ser, está siendo candidato por el partido, eso por trabajo social. No. ¿Quién? Betty Jerónimo. está haciendo Más candidato candidato por trabajo social. No creo que no son todos los partidos. valera si está por no trabajo social. No Simplemente lo que llamado. están buscando es la popularidad de, de, de, de ellos. A lo buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Comienza como él no sabe. buenas. ¿Me va a permitir hablar con el amable televidente Buenos días. Le habla Francis Rodríguez. Buenas. ¿Cómo te va, Bien, bien. Adelante. Óyeme, volviendo atrás, compadrón de ustedes, eh. en cuanto al ¿Sí? la, la, político de su perfil, yo sí. creo que una de las cualidades principales que debe tener un político es la honestidad y la honradez. Honestidad. Y honradez, sí. Porque el presidente de Uruguay me parece, no dio ejemplo eh, muy elocuentes no de cómo debe ser la de política. Y el salón político puede girar. Sí. Según, tercero, eh, según ustedes se basa en el tema, parece loco. Se está yendo cortado lo sí, Gracias. El se no, está la cortado. última parte, no la pudimos escuchar, sí. muy valiosa, sí, sí, porque precisamente fue en razón, eh, ya para ponerte en contexto, de que Sócrates, al final de un comentario, eh, ponderó de que el alcalde que debía de ocupar tenía que tener, más allá de los no, votos, no, la que, no, que no, eran no, las no, condiciones no, de conocimiento del cargo y, sobre todo, la, la formación política para asumir un cargo Como es la alcaldía de San Francisco de Macorís El amable televidente Dio su opinión Para aportar Que dentro del perfil de ese candidato O de ese administrador de lo municipal Y dio su opinión Eso, en ese sentido, eso lo tratamos, tra el tema de Carolina Aló, fue, buenas otro de ese tema, Buenos días, buenos días, jóvenes buenos día. Adelante Están haciendo un gran análisis sin fecha breve, que preponde Pero me lamento que, que sea preponderante la parte que tiene que ver con que si usted no tiene un saco de dinero y a cambio no tiene una entidad, usted se puñó Entonces vamos a tener un país de corruptos, de ladrones por los siglos de los siglos. verdad. De manera para que yo, yo infiero en una parte con ustedes lo que tiene que ver con que los valores puedan accesar, independientemente del partido que sean. Silvestre, Silvestre, ¿Sí? Silvestre, es que eso no es un planteamiento de nosotros, esa es la realidad que estamos viendo. Bien. Pues déjame terminar, que yo, una de las cosas que a ustedes les sucede y lo decía alguien es, que ustedes interrumpen Termin a la materia pero, te prima, que es el pero termina, nadie te está coartando. Yo te estoy aclarando. Yo te estoy aclarando. Yo te estoy aclarando, Silveta, termina. Entonces Termino diciendo: lamento ese tipo de análisis. La honestidad oh se va Dios, a imponer Dios. más temprano que tal vez. Miren lo que pasó en Argentina. Ay Miren vaya, todas la las propiedades que, que han tenido que tiempo. hacer para impedir a la fuerza progresista que se desarrollen como tienen que ser, sin embargo, vamos avanzando poco a poco. Este país va a ser liberado más temprano que tarde, aunque le pese al demonio y a propio Gracias por su llamada. El problema no es, no es venir con un discurso incendiario. La razón debe ser lo que debe guiar las opiniones de las personas en la República Dominicana si no hay dinero no hay posibilidad de acceder a un cargo público eso, es lo Por eso que se ve. de usted está diviniendo de que con un discurso ahora metafísico utópico de que los valores se van a imponer yo te vamos digo a ahora, ir, vamos, a ir, cae a, a, vamos a ir a tienen que los valores vamos a ir a real que le dejen que los valores ahora para la que desarrolle como era que le decían sobre. a Fulvio Mira. ay hombre tan bueno pero no tiene dinero sí <ríe>